En hiperlimpieza disponemos de un amplio catálogo de sábanas desechables, transpirables y resistentes al desgarre, aptas para centros de masaje, de estética, fisioterapia o spas. En primer lugar, contamos con dos tipos de sábanas, ajustables y no ajustables. La diferencia entre una y otra es que las ajustables cuentan con un elástico en la parte ancha de la sábana, que las permite colocar fácilmente en la cama o camilla. Estos dos tipos de sábanas pueden ser de polipropileno o de SMS. Las sábanas de polipropileno están hechas de TST, tejido sin tejer, material cuyas fibras se unen sin estar cosidas. El SMS, por otro lado, se compone de capas de polipropileno y microfibras, lo que permite que se combinen los beneficios de estos dos materiales, como una mayor suavidad. Nuestras sábanas están disponibles en diferentes colores blanco, amarillo, azul, azul oscuro y verde